Rossi Oliva se olvidó de Diego Maradona y habría comenzado un nuevo romance con. Recientemente Diego Maradona fue tema de varias noticias. Su nombre estuvo envuelto en varios conflictos, demandas críticas y también fue el protagonista de la sorpresiva reconciliación con una de sus hijas, Janine Maradona. Pero eso no fue todo, Diego está en la mira de los medios porque se habría separado de Rocío Oliva y a pesar de no haber confirmación, fuertes rumores aseguran que ella ya se habría olvidado del 10%. En la vida del entrenador de los Dorados de Sinaloa las buenas y malas noticias conviven a diario con el exfutbolista. Recientemente tuvo un motivo para sonreír, Gianni olvidó sus diferencias y lo visitó en su casa de tigre, disfrutando de un almuerzo navideño, pero las malas lo persiguen y en esta ocasión, el corazón le jugó una mala pasada. Parece que se terminó el amor entre el astro del fútbol y Rocío, las versiones oficiales no aseguran nada, aunque ella se está ocupando de confirmarlo. La primera señal que marcaron los medios del espectáculo es que la pareja no pasó la Navidad juntos. Como si fuera poco, un programa especializado en la farándula habló del tema y el conductor reveló datos importantes. La versión que está corriendo hoy es que Rocío Oliva y el Pepo estarían viviendo una amistad que está como atravesando ya la frontera. Y que uno de los lugares de encuentro sería el Tigre, una calle al 700, expresó Jorge Rial en intrusos. Más tarde, continuó con la primicia, dio más detalles y aseguró que Oliva y el cantante de la música tropical habrían pasado la noche buena juntos. Al escuchar las palabras de Real, uno de sus panelistas, Adrián Payares, agregó más información, yo lo chequeé por otro lado. Pero ya venían de antes también. Manifestó el periodista. Aunque no hay ningún tipo de confirmación de los protagonistas, los rumores suenan cada vez más fuerte y la blonda parece haber dejado en el pasado su relación con el astro del fútbol y estaría dispuesta a comenzar un 2019 diferente, en los brazos del Pepo. De esta manera, la mala noticia sumaría una nueva frustración para Maradona, quien parece no tener suerte en el amor. Recientemente Diego Maradona fue tema de varias noticias. Su nombre estuvo envuelto en varios conflictos, demandas.